Constitución Política de la República de Nicaragua Título IV. Derechos, Deberes y Garantías del Pueblo Nicaragüense Capítulo 2. Derechos Políticos Artículo 52. Los ciudadanos tienen derecho de hacer peticiones, denunciar anomalías y hacer críticas constructivas, en forma individual o colectiva, a los poderes del Estado o cualquier autoridad, de obtener una pronta resolución o respuesta y de que se les comunique lo resuelto en los plazos que la ley establezca.